Te voy a enseñar a crear pinceles personalizados a partir de imágenes dentro de Photoshop. Con la imagen abierta, voy a quitarle el fondo. Te vas al menú de selección y vamos a poner sujeto. Vamos a esperar que la inteligencia artificial de Photoshop nos regale la selección. En el panel de capas, vamos a elegir y clic en máscara de capa para quitar ese fondo que está ahí. Clic para crear una nueva capa, pero la voy a poner por detrás. Y ahora voy a trabajar con el panel de degradado. Voy a asesorarme que sea un degradado de blanco a negro, radial e invertir. Y con clic y arrastrar, vamos a elegir este pequeño fondo que está acá. Ahora vamos a crear una nueva capa, ¿ya? Nos vamos a la primera imagen que es un archivo PNG, es decir, no tiene fondo. Vas a poner control A para seleccionarla, te vas al menú de edición y vamos a poner esta opción que dice definir este pincel un preestablecido vamos a dejar este nombre que viene por defecto en el documento automáticamente se va a convertir en un pincel flotante nos vamos aquí a nuestro nuevo documento y vamos a colocarlo sobre la nueva capa con un clic mm, interesante pero ese color negro no me llama la atención y qué tal si por ejemplo ponemos un color rojo y empezamos a regar wow de acuerdo a lo que sí necesitamos me gustó muchísimo esta opción. Ahora, voy a cambiar a una nueva capa. Voy a ocultar la que está aquí. Me voy a otra imagen. Ahora vamos a convertir esta mancha como pincel. Pero tenemos que primero crear la selección. Ya sabes, selección, seleccionar sujeto. Dejemos que Photoshop cree la selección. ¡Perfecto! ¡Excelente! Edición. Vamos otra vez a crear el mismo pincel. Damos clic en OK. ¡Uy! ¡Uh, ya se convirtió. ¡Qué bien! Vamos a nuestra nueva imagen. Oh, este pincel está bastante interesante pero está bastante grande Clic derecho en tamaño Vamos a bajar a 1000 píxeles Y vamos a dar clic en OK Y ahora sí vamos a regarla con un clic <risa> ¡Qué resultados visuales más interesantes! ¡Wow! Ya me imagino esto impreso en una camiseta En una gorra, en un mantel Bueno, donde tú quieras Esto está espectacular ¿Conocías esta técnica? La verdad nos quedó súper bien este diseño Déjanos una manito Comenta el video. Suscríbete a este canal. Yo soy el profe Henry Pineda.